Muy buenos días a todos ustedes Soy su amiga Vero Watts. Ay, el día de hoy amanecimos muy hawaianas Con ganas de ir a dar un paseo por las islas del Hawái No, la verdad es que Pues yo creo que muchos de ustedes no lo saben Pero, híjole, a la edad de 13, 14 años O sea, cuando era una chavita Aprendí a bailar hawaiano Y el día de hoy amanecí con ese entusiasmo De querer Volver a retomar esa actividad a ver qué tal nos va en esta aventura. Espero que se diviertan muchísimo al igual que yo. Así que los veo en un ratito. Uy, sin duda regresar a esas actividades del pasado Cuando solíamos ser adolescentes Es una gran experiencia Porque vuelves a revivir aquellos momentos En que solías tener muchísima energía Y sobre todo si lo hacías en compañía Como en mi caso, mi hermana Con la cual hacíamos muchas locuras Muchas travesurillas Pero siempre manteníamos esa energía a mil nos radiábamos con tantas actividades por hacer, pero realmente nos fascinaba. Y les recuerdo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tener una actividad o un pasatiempo es muy bueno para la salud mental y sobre todo para la salud en general. Muchos de los beneficios es que nos ayudan a estimular el cerebro y por lo mismo ayuda a mejorar la memoria y a mantener en óptimo estado las funciones cognitivas. También solemos mover nuestro cuerpo y esto porque hacemos una actividad física, ¿verdad? Y nos ayuda a mantenernos en buen estado y en buena forma física, ¿verdad? Haciendo lo que más nos gusta. Uf, esto fue una gran experiencia agotador. Siempre es un placer estar contigo. Ya sabes, te mando un fuerte abrazo tu amiga Vero Watts. Y yo te espero en nuestra siguiente aventura. Hasta la próxima. Bye, bye.